Vengan lo que haya, vístenos lo que hagas miedo. Después me no me digan nada. Miren a esta cosita de la mamá. Hola y bienvenidos al mundo, ¿Eh, Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente. ¿Tú? Aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar, mis amores, en el video de hoy! Como pueden ver, ando con celular Eso significa que viene viaje Que voy a hacer un vlog En alguna locura está Camila Mire, todavía no estoy lista Pero razón por la cual les estoy haciendo este vlog Omiten todas estas maletas ¡Ah! ¡Ta, ¡Ta, ta, ta, Miren a esta cosita de la mamá Que se va de viaje con uno vestido de la Mickey Mouse Mira, y esos moños de Louis Vuitton tan bellos. Mis amores, este es el coche de Marie con este coche es que yo viajo. Pero a mí este coche, se los juro que me enferma porque es un coche bien feito Y todavía no hacen coches como que súper lindo. Entonces, mi representante de Dior me mandó este coche, mis amores. Sí, es un coche de Dior eh, con inglesina. Es un coche, yo creo que es un coche de bebé. Ella me lo mandó con un perrito adentro, que de hecho es su perrito, es el que ella usa. Díganme algo de esta belleza Y Mari lo amó, lo amó Juan no amó tanto ni el precio Ni lo grande que es el coche Porque obviamente él es quien tiene que llevarlo Pero díganme si Mari no se ve una perrita cara Allá adentro Mari, hola Hola mi amor lindo. ¿Dónde está lo bello de la mamá? Ay lo bello caro de la mamá Mira, mira, mira, mira Ay mi amor, mira ya sabe que ese es su coche caro por acá, como pueden ver, esto es, ustedes lo han visto anteriormente, es donde Mari come. Pues sí, por aquí un momentito, por favor, que voy a mostrar también las tarecas de Mari. Mari lleva una maleta, sí, mis amores. Mari lleva una maleta, porque imagínense ustedes, ya yo llevo la mía más la de ella. Miren, por aquí les voy mostrando un poquito. Esto que está por acá es la comida de Mari, mis amores. Esto es comida cruda. Pasa, mano. Esto es comida cruda frisada, Así mismo como ustedes oyen, comida cruda frisada. Entonces hoy quiero mostrarles todo lo que yo le llevo a Marie en su maleta Primero tenemos este aparato que está por acá, mis amores Es un furbo y este furbo es un 360, o sea, da la vuelta completamente por acá Y aparte de eso, con esta camerita yo la puedo ver, le puedo hablar, ella me escucha, yo la escucho Y le puedo tirar como que snacks mari casi siempre va conmigo a todos los lugares, pero a veces lo y yo la dejo así que esta cámara nunca nunca se puede quedar de hecho esta es la segunda cámara que tiene Marie y como les dije todo es desde el celular esto que está por aquí mis amores se lo estuvieron regalando a Marie en su viaje fue y está hermoso es una toallita y la toallita dice Marie Antoinette y tiene su patita de dos su patita de perrito entonces aquí yo le pongo esto que ustedes saben que es donde ella come son los platicos de ella entonces es como que el área de Marie del cuarto Por aquí están varias de las ropas de las modas que le voy a estar poniendo a Yo amo esta en especial porque esta ella la comparte, mis amores, con sus hermanitos Con Napoleón, con Bruno, con todos ellos Ellos tienen una así pero de varón Esta está demasiado linda Esta que está por acá, mis amores, Fendi Obviamente ustedes saben que ella es una niña cara, eh, costosa Así que ya ustedes saben, este que está por acá rojito con negro, este me gustó muchísimo también Este que está por acá verdecito, muchos vestidos, muchos vestidos Este que está por acá se lo estuve comprando en Mónaco y de hecho creo que yo hice un video y ustedes ya vieron este Es como, como si fuera por si está lloviendo o algo así, no tiene problema Y este que está por acá también es por si está lloviendo en este que me senté es amarillito con esto en azulito es el mismo modelo repetido y estos vestitos me quedan muy bonitos a Mari Esta que está por acá también es una toalla que tiene puesto Marie Antoinette pero esta no se la voy a llevar. Estaba tratando de decidirme cuál de las dos y decidí por la toalla. Ahora claro mismo no sé si me voy a ir por la toalla porque es demasiado gorda. Por mis amores, en esta sabanita Marie vino envuelta cuando me la estuvieron trayendo de Atlanta así que es una sabanita que aunque ya haya lavado muchísimo pues tiene un valor sentimental y yo creo que ella lo sabe también, entonces ella como que también quiere mucho esta sabanita no son cosas de mamá solamente esta maletica, bueno tiene esa división Esta maletica tiene esta división, tiene esta otra división entonces por acá mis amores, en este potecito que ustedes ven, tenemos miel, les Muestro un momentico para qué es la miel Si Marie llega a tener algún tipo de descenso, algún tipo de desmayo eh, Un ataque de epilepsia o algo así Esto se le pone en la encillas y en la lengüita Y esto le ayuda a animarse una vez más Entonces esta miel no se puede quedar En este bolsillo que está acá Ustedes saben que Marie tiene mucho pelo Y desafortunadamente no tiene el pelo de Bruno No sacó el pelo bueno Así que hay que peinarla mucho Entonces ahí tiene su peinecito su cepillito y por acá su con los 1500 moños que su mamá le hace Porque ustedes saben que ella antes muerta, qué sencilla Por acá yo tengo este vasito y les explico un poquitico Aunque en esta maletita que ustedes ya conocen, ella tiene aquí para el agua y para la comida Esto yo se lo dejo en la habitación del hotel, esto yo no lo muevo de la habitación del hotel pero en el coche de ella yo siempre tengo uno como este. De hecho, este es el segundo que ella tiene. Ella tenía uno más largo. Pero como María tiene tantas cosas, pues yo tengo que empezar como que ajustarme, ¿no? Entonces por acá se pone el agua. Y no importa, lo puedes tener abierto, no se cae hasta que no le des a este botón que tú ves por acá. A este botón que ves por acá Que hace así y abre y el agua Empieza a entrar ese platico Súper, súper recomendado Si tienes mascotas es lo máximo Para cuando vas a un parque de viaje A mí me encanta Marisa sube en la cama, mis amores Yo sé, no está bien, pero imagínense Así que ella tiene que usar Muchos wipes, yo la limpio muchísimo Muchísimo, muchísimo Y siempre, siempre les aconsejo que busquen un tipo de wipey que obviamente sea para perritos, no sea para humanos Porque le pueden hacer alergia Así que este es especialmente para perrito Que su piel no se le va a irritar, no le va a pasar nada No va a estar Por acá, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Okay. Esto que está por acá, súper chiquitico Es un bálsamo, mis amores Y es un protector para las patitas de marido Miren, se ve como si fuera un un pintalabio. Está hecho de aceite, de aloe vera, de vitamina E. Es todo para proteger las patitas, sobre todo si está caliente, si hay frío. Le protege todo, le hace como un caparazón. Vamos a hacer un paréntesis para ver a mi hija lo bien que ella se siente en su coche de ¿Cómo ¿Te vas a dar el coche de así mejor Yo creo que voy a empezar. Vente, ¿tú cabes ahí de ¿De pero claro que sí, que yo que con ella. No, ¿Cómo? ella desde que lo vio ella se subió solita. Ella sabe que es un coche. ¿No está exagerada? No, ella es una princesa. No, pero está grande, hija. En la foto no se veía tan ah, grande. Miriam, no que ella, viste, no que ella gasta mi a**. Después me no me digan nada. Eso tiene nada que ver conmigo, eso es ella. por acá miren qué lindo es una bandana de prada entonces trae la bolsita para poner otra cosita que les voy a enseñar que es la bolsita plástica cuando maría seca quit y así hay que recogerla esa bolsita pues se pone aquí adentro entonces no se ve como que es súper fea y esto es un arreo Ahí está la primera combinación. Este que está por acá es el favorito de Pushing, color tiffany. Es súper rico. A mí me gusta también porque no se le enreda mucho el pelo amarillo. Es como si fuera una felpita o algo así con un diamantico. Y este se lo podemos poner con cualquier arreo. Ah. Este arreo que está por acá yo creo que es de los que más utiliza marín De hecho, miren, está hasta, si lo pueden ver ahí, está hasta mordidito por ella y todo. Porque como es un color neutral, pues yo se lo puedo usar. Pues yo se lo puedo poner con todo Entonces este, ella lo utiliza mucho con este vestidito Este vestidito también lo usa mucho con este areito Que es demasiado hermoso con sus florecitas También tiene este con diamante para si fuera poco Entonces aquí tengo varias sobitas. Este de margaritas que es mi flor favorita La Daisy, esta flor favorita mía y esta que es de unas rositas, como yo nunca sé qué le voy a poner, entonces como que se le pone todo Entonces, esta de las macaritas se le estuvo pegando estas cositas de flores Miren qué bonito, para que estuviera un poquitico más diferente Pero bueno, en sí creo que este, este lo vamos a dejar Creo que este lo vamos a dejar Y uno de estos también voy a dejar porque lo voy a cargar con tanto talco Por aquí está esta bolsita Y esta bolsita yo sí la subo en el cochecito de ella independencia cuál coche me voy a llevar porque si me llevo el coche Dios, que es grandísimo pues puedo meter de todo allá adentro aquí en esta bolsita mis amores lo que yo le tengo a mariso la bolsita para recoger cuando haga quita esta son algo de unos treats como unos snacks unas merienditas para Marí, más merienditas para Marí. estas son demasiado bonitas porque tiene como que para que se abra miren qué bonito un corazón una coronita Amor, te desperté, mi vida lindo! Tú tuviste qué linda. Por acá, mis amores, si sí, a Marí le baja el azúcar o algo así Pues tiene este nutrical que es muy, muy bueno También la, la ayuda este es con, con su veterinario Y por acá hay dos medicamentos Porque Marí tuvo un episodio donde se nos desmayó Entonces estos son los dos medicamentos que, bueno, ahora tengo que tener Por si le vuelve a pasar, Dios mediante no pasará. Mis amores, y este último esencial que yo le llevo a Marí es un abanico. Un. Yo, yo no quiero decir helicóptero, esto no es helicóptero. Ventilador. Un ventilador. <risa> un ventilador. Tarán. Marí, tu momento Marilyn Monroe ahora Marilyn Monroe ¡Woo! Da lo mejor de ti Este ventilador, mis amores, a mí me encanta, me encanta Sobre todo cuando vamos a lugares de calor Mira, esto ustedes lo ponen en cualquier lado Y esto le va a estar dando fresquito a su perrito, a su gatico, a la mascota que ustedes tengan Obviamente yo creo que también a tu bebé y lo puedes utilizar Pero para mí es un súper mega esencial Que no se me puede quedar cuando viajamos con nuestras mascotas Así que por hoy ya me despido Espero en los próximos videos que vean Que Mari y yo estemos en Europa eh, con este coche Y que podamos haber convencido a, a su papá ¿Qué ustedes creen? ¿Lo logramos o no lo logramos?